¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a este video de tecnología. Ahorita venimos con este producto. A partir de la intro comienza el video. esto es por si sí se ven y bueno aquí están las pilas porque utiliza pilas triple y vamos a ponerles para ponerle pues girar la tapita esta tiene para poner su su trípode su que trípode su lo que quieran ponerle en algún lugar entonces vamos a poner las pilas que ya están pues obviamente cargadas y vamos a ponerle la base Vamos a sacar esto Y vamos a ponerle también No tiene como que algún lugar de, de donde se pone Ah bueno ahí está A ver eh, Vamos a ponerlo así Para que podamos verlo Aquí. Lo vamos a poner acá arriba Ahí lo prendemos Ahí está prendiendo. Nos vamos a la aplicación. Que ya la tengo descargadísima. Es de esta de ahí. Es de esa de ahí. No enfoca porque está muy chiquita. Y bueno, abrimos. Me supongo que hay que poner aquí OK. Permitir, permitir. Mm, creo que esperamos un rato. OK. Creo que esta no es... Que okay, ya ahí está. Continuaron. Estamos en la Play Store. Ahí estoy yo. Hola. Ahí está grabando. Y ok, vamos a guardar. Ahí está la aplicación. Hace que se guarde. Des descarga. Muerden A ver, voy a poner. Creo que tenemos que bla, bla, bla, bla Enter, agregar concepto, permitir Permitir todo el tiempo, permitir, permitir Go to Setup Vamos al Bluetooth Da mm, bien hay que configurarlo vamos a poner dibujar otras aplicaciones que okay, ¿Mm? Ah, no no queremos esto Pero aún está conectado, güey. Y ahí está. Y se está moviendo, ¿vieron? Y ahí está dando 360 porque me está buscando y estoy aquí. Ahí estamos, ahí estamos Y bueno, esa es la cosa aquí creo que tendríamos que Desactivar eso Y ahí se paró, vieron, ahí se paró Y ahí estamos En realidad no visito más foto. Hola como están? Estamos probando esta cosa. Y bueno, estamos probando esta cosa. Ahí está, podemos vernos. Y nos estamos moviendo, nos estamos moviendo. Y bueno, esa obviamente es la calidad de video del P30. Hola cómo están estamos probando esta cosa y bueno estamos probando esta cosa Ahí está, podemos más y nos estamos moviendo nos estamos moviendo y bueno esa obviamente es la calidad de video del P30 entonces si lo hago, a que pues a ver acá y es como que da la vuelta 360 ver así me y me parece por acá y se va a descargar me va va a correr bueno es 360 yo pudiera mostrarme y, y se ve muy chévere entonces bueno eso básicamente quitar el que cuentan que hace estamos viendo que funciona bien y eh, si sí, yo me lo con la cámara ahí está 360, chao eh, este acá veamos si es que con la mano que capturar algo no tendríamos que traerlo de vuelta y a ver vamos a ponerlo en esto macho y eso eh, bueno espero que me estén escuchando bien, aquí también básicamente bueno ahora vamos a hacer como que si yo estuviera allá ahí me está buscando y yo tengo que aparecer ahí. y bueno básicamente esto es pueden ponerle en un trípode está muy genial Hola, amigos Entonces básicamente eso es esta cosita 360, realmente muy económica, valió como entre 20 dólares por ahí, no costó mucho y espero les guste, sí, suscríbanse y dejen un buen comentario y nos vemos en el próximo video.